¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los conjurados. Eh, salud, salud, mi querido Sebastián Orozco, nuestro invitado del día de hoy. Y esto ¿por qué? ¿Qué estamos celebrando? Bueno, pues ven que de por sí, pues aquí le entramos al vinito o dependiendo eh, cafecito, tecito. Bueno, pues no, aquí, aquí se sirve conforme lo pida el invitado. Y entonces, pues en esta ocasión Sebastián viene muy contento y dice, vamos a celebrar, y dice, pues vamos a celebrar, así que salud, no he tomado, no, lo tengo que tomar, pero dicen que es de mala suerte, brindar sí, ¿eh? y no tomar, salud Ay, está bien rico, es que, bueno, estoy a dieta, entonces tampoco puedes tomar vino, esta es la primera copa que me tomo como en un mes, entonces, ¿En sí, claro ¿Ves que la, lo trajiste? Y digo, no, no, hay que abrirlo sí, claro. Y hay que claro. brindar Mario Millán Brinda con nosotros No te hagas Mira, se está haciendo mira, Vente es para acá No, no, ven Y brinda sí, sí, sí, Y la brinda con el auditorio ¿verdad? y todo Salud No, es no venía preparado no preparado <ríe> Y también Lalo, salud, salud Mira, a, mira, a Lalo le serviste más Es tu consentido Ay, Mira, mira, hasta no. arriba, mira no, Eso la es todo Bueno bueno, nada más hay que encargo los controles, por favor. Oye, si la cámara se empieza a hacer así, ya sabe por qué. No, no, es una copita. Oye, ¿estás contento? Eh, eh, me cuentan que estuvo muy padre tu, la rendición de protesta, que hubo ahí una fiesta mexicana y entonces, y que por fin el PRI, eh, eh, que luego, yo luego paso por ahí, eh, sobre todo por el Congreso, que luego voy ahí. Este, estaba como medio solito, como perdido, y ahorita, o sea, me cuentan quienes fueron, que estuvo muy padre, que se llenó, que, que como que nuevamente hay un respiro. A ver, eh, yo quiero empezar por ahí, ¿tú cómo te sientes, Sebastián, con esta enorme responsabilidad? Porque ahí vienen las demás preguntas, que cómo está el PRI, que si ya bajó en las encuestas, que si la alianza o no alianza... Ahorita vamos para allá, pero pues primero quiero que tomes respiro, <risa> que me digas cómo te sientes. Bueno, primero que nada, buenas tardes, noches, Erika. Eh, saludo al auditorio que nos ve y agradecerte siempre el espacio, el espacio que nos brindas a, aquí en los conjurados. Y efectivamente, la verdad es que sí estoy contento, estoy motivado, porque bueno, bien sabes que estuve delegado con Confusiones de presidente más o menos 180 y tantos días en donde hicimos algunas actividades. la pandemia y todo, ¿se le echaste? Y, y bueno, ahorita visitamos eh, algunos liderazgos, recorrimos algunas consas no nos dio para mucho, pero sí hicimos eh, el, el trabajo que te, te decía en la ante, entrevista anterior, que se dejó de hacer. El trabajo de a pie, el trabajo de tierra, el trabajo de escuchar verdaderamente a los militantes y a los simpatizantes. Esto lo que hicimos durante estos poquito más de 180 días y bueno fuimos ahí recabando este pues alguna información y demás me preguntaban muchos bueno y qué va a pasar porque el 2024 qué va a pasar te quedas no te quedas en el partido pues somos tú, tú los, bien sabes somos muy institucionales solicitamos la convocatoria eh, cumplimos con todos los requisitos con todo lo legal que marca ahí eh, la convocatoria nos escribimos tanto Rocío Toski como tu servidor en la fórmula eh, ya eh, nos dieron el dictamen y bueno pues ya nos, nos dio este el visto bueno ahí la comisión de procesos internos del comité directivo estatal y nuestro amigo presidente Néstor Camarillo nos tomó protesta ya eh, como presidente y secretaria general estatutarios para tres años ya. eso quiere decir que vamos a trabajar y vamos a, eh, el proceso 24 lo vamos a, a vivir ok, o sea ya de manera formal o sea... es correcto hace tiempo hace varios ya años que no había un comité estatutario aquí en, en la capital de Puebla el último comité fue el de Pepe Chedrago y Mónica Barrientos uh -huh. ese fue el último comité ¡Uy no inventes! entonces bueno hubo este, otro presidente, otro presidente y bueno y demás claro y eh, ahorita por eso existe ya, ay, mira, ahí, están los, ahí están los compañeros este, secretarios de pero decía yo que bueno a mí ahí estamos eh, en, el, en el evento de la tarde, porque fueron dos eventos, cabe aclarar. No, pues sí, porque sí, sino, sí no, hubo bastante La gente, gente. no hubiera, <ríe> la verdad es que hubiéramos reventado el lugar con, con toda la gente y muchos se disculparon, pues por el horario, por temor a la lluvia, se disculparon, pues, obviamente, todavía los cuidados de la pandemia. Ajá. Pero aún así, eh, efectivamente, pues los que te dijeron que estuvo abarrotado, es correcto, estuvo abarrotado. Eh, en la tarde, a las 3 de la tarde, luego tuvimos una especie de noche mexicana uh -huh. Porque también es lo que los PRIistas lo vivimos, lo sabemos, claro. nos gusta Les encanta papacha. la pachanga Y es que, a ver, si hay algún partido divertido Es el PRI, de verdad, o sea, me encanta de las últimas veces O sea, en el contexto... De los mítines, de las asambleas En otros partidos, lo que sea En el PRI, como es divertido O sea, desde la mataraca que está ahí La banda, <risa> la tutun tutun tu. O sea, la verdad es que sí, sí te pone de buenas Sí, la verdad es que Insisto, somos muy cercanos Muy apapachadores ay, Sí, porque no. por ejemplo, los panistas son, perdónenme Son muy aburridos para eso Sus asambleas, sus, o sea Ay, son tan aburridos, así puro rollo Y entonces, y, no, o sea los préstamos me encantan porque, o sea, y sabes que se da mucho en la conversación, mm -hmm. en, en la fraternidad, en la que, ¿no? O sea, es este, y, y qué bueno que ya, pues esta pandemia obviamente, pues ya no estamos en los índices de antes, porque entonces esto hubiera sido imposible, todo el mundo con su cubrebocas y de lejitos, mm -hmm. etcétera, y bueno, eso también ha ayudado, y eso eh, eh, me imagino que tienes ya otra... Guía de navegación para este comité municipal, que sí. tanto urge, ¿no? Que prendan motores, que metan primera, segunda y vámonos a la tercera, ¿no? Es correcto, mira, esto, estos días nos sirvió como que para esto, ¿no? Para ahí echarle aceitito, ir preparando la máquina, empezamos a... La encendimos un poquito, este, despegamos el motor, ¿no? Eh, y ahorita vamos a avanzar efectivamente, ahora ya con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y este motor tiene hasta sexta, entonces este, okay. hay que tener cuidado. ¿no? Okay. Y, y por ahí este, Mario Millán está aplicando un turbo. Y, Ajá. Este, bueno. Ay, Mario Millán siempre es así, es hiperactivo. <risa> es hiperactivo el amigo. Entonces ahí vamos a, a hacer esto. Y la verdad es que este sábado me, me, me gustó mucho, me motivó demasiado. Vimos a liderazgos que, que yo veía y se los dije, qué bueno que seas aquí decepcionados, yo las veía en fotos cabe decirlo, y de repente en otros eventos con otros personajes de otros Como colores y bueno, pues ya te veo acá, digo, qué bueno tal este, persona dos, tres, cuatro, cinco, y digo, oye me sorprendió, porque todos coincidían en lo mismo qué bueno que ya están aquí, qué bueno que porque no es Sebastián y Rocío yo se los digo claramente no, no, solo, nosotros somos presidente y secretario general, ¿no? pero estamos... Eh, ...rodeados de personas profesionales y profesionistas que han demostrado a lo largo de, de su trayectoria resultados... Eh, ...y por eso son secretarios ahora en el Comité Municipal del PRI... ...entonces esto a mí también me, me, me motiva, porque usted con personas realmente que han dado resultados... ...no son personas maleadas, no son personas que han dado eh, malos resultados o que han quedado mal con la gente... ...al contrario... Tú ves la, el recibimiento de los líderes o de la gente, y cómo estás, mi cómo estás, y este, a, a, a las secretarias, ¿no? Y cómo estás, chico, cómo estás. Esto, la verdad, es que nos llena de alegría y se va contagiando. Unos fueron ahorita el sábado, otros fueron los comentarios que hicieron con otros amigos, claro. otros me han escrito que incluso está reclamándome por qué no los invité uh -huh. o que para la otra. Y las fotos en redes y, entonces, ¿no? Está, está claro. padre. entonces te digo, entonces... La verdad es que hubo una buena respuesta, ¿no? Ahí ahí se ve, es como un termómetro, ¿no? Uh -huh. No solo eh, el, digo, el hecho de que van, sí, ya, fueron a la noche mexicana, pero fueron a dar un respaldo también a la dirigencia nueva eh, estatutaria y, y respaldo a los compañeros secretarios que van a estar con nosotros, que ahora ya van a ser 20 secretarios. Ajá, 20 secretarios, wow. Eso es lo que la otra vez eh, comentabas en uh -huh. este espacio, que... Eh, hiciste también algunas modificaciones ¿no? dentro de las secretarías uh -huh. que te van a acompañar ¿no? precisamente porque los cambios sociales se han dado y el partido tiene que responder a esos cambios sociales, ¿cuáles son estos, estos eh, modificaciones de representación? porque la secretaría es una representación de la sociedad o de grupos dentro de la sociedad, es correcto Mira, nosotros vamos a, a manejar ahorita el comité a, en cinco ejes esos cinco ejes ya se desdoblan cada secretario va a tener una tarea pero yo te puedo decir que bueno tenemos los tradicionales que es el secretario de organización con Oscar Monroy este, el secretario de, de elecciones que es Oscar Torres que tiene amplia experiencia bueno, lo, lo, los tradicionales pero también abrimos nuevas carteras como por ejemplo te decía en la otra entrevista te voy a dar a conocer nombres y los cargos te puedo Ajá. mencionar por ejemplo el secretario de atención a unidades habitacionales donde en la unidad habitacional se concentra un gran número de población, donde tienen otras necesidades que un fraccionamiento, una colonia, un barrio, una inspectoría, totalmente diferente. Y ahí al frente de la Secretaría va a estar nuestro amigo Mauro Nava, que Mauro Nava tiene una experiencia muy, muy, pero muy, muy grande en diferentes ámbitos de, de, de la administración pública y, y en lo particular con la sociedad civil él fue incluso secretario bueno, fue encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. entonces imagínate cómo no sabe la problemática y cómo resuelve el, el, los temas entonces la verdad es que yo estoy muy contento porque Mar, este, Mauro haya aceptado el cargo y ahí ya tenemos nuestro plan de trabajo uh -huh. okay. eh, enfocado únicamente a las unidades habitacionales Perfect. por ejemplo está otro amigo, Giancarlo que es atención a asuntos migratorios, en la periferia de la ciudad hay muchos eh, esposos de amigas que se van a trabajar a Estados Unidos sí. donde desafortunadamente nos, es que chocó, es que se lastimó es que ya lo quieren deportar es que incluso ya falleció otra persona ¿cómo lo hacemos? y hay muchas problemáticas que de repente no saben dónde acudir y bueno, ahí con Giancarlo, con Carlos Orea que también nos va a estar apoyando desde otra parte no secretario, pero de otra parte para todo este tipo de problemática donde dices, bueno, partido político ¿por qué? porque este partido político tiene que estar Enfocado a las causas sociales, insisto, a lo que era el partido, el PRI, a las causas sociales, Entonces, bueno, una causa social muy importante es el, los, migra los migrantes, ¿no? Claro. Donde, bueno, sabemos que mandan su dinerito para el sustento de las familias, pero también tienen problemas. Es el, ma el mayor acceso económico que uh -huh. tiene nuestro país. O sea, uh -huh. así de importantes son los migrantes. ¿Qué otro? ¿Qué eh, otro atención que a mercados. También vamos a tener ahí con. Este... No, se trae un relajo. No, bueno. Ahí también en, en la atención eh, de mercados con nuestro amigo Valverde, que él también tiene una amplia experiencia. ya fue administrador de mercados en algunos ayuntamientos. Perfecto. Tiene conocimiento de los grupos, de los liderazgos, de la problemática. Y como él dice, bueno, ya es que yo platico con tantos y tantos compañeros de mercados que es luego tan sencillo resolver los temas internos ¿no? de, de, de los mercados. Entonces, la verdad es que. Eh, vamos avanzando te digo en diferentes problemáticas porque es un mundo de cosas claro. digo como partido político no tenemos una varita mágica no tenemos el recurso económico para claro. resolver los problemas claro. pero sí tenemos ingenio tenemos ganas y tenemos toda la intención de tener esa cercanía con la gente oye y las mujeres sí fíjate que también ahí por ejemplo está nuestra amiga en cultura esta Sandra que es vaya tiene amplio conocimiento en las artes visuales, culturales, eh, uh -huh. vaya, eh, muy conocida y eh, ella tiene un área eh, y una labor muy importante, ya te daremos a conocer, uh -huh. ahorita te puedo adelantar la ofrenda monumental que vamos a poner el Comité Municipal. Ah, eh, es hermoso, patio, lo vamos a llenar con una eh, ofrenda monumental. Ay, además que el edificio está hermoso. Sí, claro, claro, claro. Eh, eh, pasaba y luego veía que el vidrio roto, ta, ta, ya se arregló, ah, ya está, está hermoso. Sí, bueno, ya sabes por el tema que nos hicieron ahí, pero ya está arregladito. La graffiti, que todo eso ya... Ya estamos del otro lado, Perfecto. ya le dimos mantenimiento a... Es que es, es, es una joya, está precioso ese edificio. Es hermoso, hermoso, y incluso, bueno, pues obviamente ya sabes, tenemos las puertas abiertas, van muchos turistas, ya tenemos ahí un, una persona que les explica incluso de cuándo fue... Pues, bueno, ay, de verdad, estamos trabajando en varias áreas, de repente... este me dice oye, ¿pero por qué tanto? Pues porque amo al partido, amo a la ciudad de Puebla. Y me, si ya tengo este compromiso, pues ahora lo, lo voy a hacer bien. Quiero que recuerden cuando salgamos del comité, que todos, no Sebastián solamente, que todos los que integramos el comité hicimos uh -huh. muchos cambios en favor de la ciudadanía, en favor de la militancia, en favor de los peristas. Y bueno, esa es, esa es la idea. La idea ¿no? De acuerdo. Obviamente todo esto tiene que ir encaminado para eh, eh, abrazar, para, para atraer a más militantes, recuperar a algunos ¿no? y, y sumar a otros. cuánto ¿Cuánta es la militancia del de PRI en la ciudad? Sí, antes que se me olvide, está una amiga también que es este invicta en box Zaire, ella está al frente de eh, la Secretaría del Deporte. Este, en otra ocasión, a ver si nos acompaña... Eh, le digo que me siento seguro cuando voy con ella, me siento wow. protegido. Ella es la del deporte. Sí, secretaria wow. del deporte. No, pues si sí, hay que invitarla. invita por, por nocaut, este. yeah. entonces eh, imagínate cómo es. Este, pues la próxima este. semanita, ¿no? Mira, ya, mira, ya le estoy echando hits a manchar. Sí, con gusto, Ay. la wow. verdad es que son, Super. son talentos. Y, y bueno, ahí, ahí estamos, este, ahí eh, estamos también, este te lo voy a hacer en la otra entrevista. Eh, una mujer que se va a hacer cargo precisamente a los problemas que nos preocupan a todos que es lo de las mujeres ¿no? ya, uh -huh. ya te diré ahí a detalle porque no, uh -huh. no solamente es una mujer eh, sino es un grupo de mujeres que van a estar al frente de esto wow. por ejemplo también está nuestra amiga compañera este, Magnolia al frente de la Secretaría de Gestión uh -huh. eh, donde también está haciendo su labor, eh, ella tiene historia en la CTM la quiere mucho, la gente de la CTM ha ayudado a mucha gente ahí y ahora pues, le toca también uh -huh. este, aportar a, al comité Oye, y eh, ¿hay alguna secretaría quedó algo eh, de alguna manera formal o algo así de este, LGBT? En eso estamos, en eso estamos por eso digo ah, que estamos haciendo ah, un, un equipo ahí donde este vamos a tener un, un trato especial porque esto se me hace una importancia, no así como te decía de lo lo de las playeras de más sí, hombres que, es lo que le dije a Sebastián, le digo ¿qué no tocaba la playera más hombres menos machos? un programa padrísimo que eh, Sebastián activó en los peores momentos de, de la pandemia en donde prácticamente pues ningún partido se movía, en donde ningún político se movía porque pues cómo salir a las calles, etcétera pues pusieron este este eh, programa y este taller eh, era también itinerante y la verdad ha dado muy buenos resultados, Muchos, muchas personas se han sumado no solo políticos, sino de todos los representantes sociales, incluso también medios de comunicación, eh, hemos también en las campañas subsecuentes que estamos sacando en, en nuestro medio de Mazana, eh, también hay otros medios que se sumaron y también salen ahí, entonces este, pues próximamente los vamos a ir, a ir viendo Leti Torres también, verdad, sale y todo, o sea, son, son varios compañeros ¿qué otro? Fernando Maldonado ajá, Fernando Maldonado también, trae su playera, en fin ya andamos todos de la playera, está muy padre, a mí me han detenido en la calle así de, a ver tu playera, sí. así como de, wow, la otra vez me la llevé al cine, ay, de y ahí pues, estaba así entonces me encontré a medio mundo y todo a ver tu playera y yo no, pero también atrás tiene otro mensaje yo ahí enseñándoles la playera porque una playera puede ser también eh, eh, un, un medio para dar a conocer un, un programa, un proyecto para que cambiemos nuestra manera de, de, de pensar, de sentir y sobre todo de convivir hombres y mujeres claro que si sí, queremos más hombres, menos machos es correcto. Bueno, después de este... Ahora sí, ¿no? ¿Qué es, es, que es que nos, nos, nos, nos, nos Porque este, este programa lo vamos a hacer todavía más fuerte. Lo vamos a hacer más fuerte. Vamos a llevar estos talleres que hemos realizado, pues ahora no nada más a empresas, como te habíamos platicado, no. Ahora vamos a llevar a, también a las prepas que nos los permitan, que nos abran el espacio los chavos lo a las universidades, por supuesto, por eh, supuesto. Y, y vamos a hacer esto un poquito más grande, vamos a hasta ahora ya no, no solo playeras, sino también pulseritas uh -huh. y, y bueno ahí lo vamos a hacer más este interactivo también ya uh -huh. con, con los hombres y con mujeres, claro, porque también que los dos, claro, y, y la verdad es que está muy interesante, hemos tenido buenos resultados y vamos a, pues creo que vamos a echarle más uh -huh. ganas todavía a este asunto, Me no? Me parece perfecto. A ver, voy, voy a leer un poquito de sus, eh, de sus mensajes y ahorita vamos a pasar a las preguntas. A ver, Faustino Reyes, César Rivera, Andrea Huerta, Gustavo Huerta, eh, dice Manchita Su Sánchez, Francisco Eusabiaga, eh, Lucina Juárez, eh, dice, dice Bravo Sebastián, te dice recepciones Mariel, algo así, uh -huh. muy bien, Oscar Monroy también nos está viendo, nos te manda saludos, Javier Larios, Laura Cruz, Oscar Monroy dice saludos y mucha salud. Pues mucha salud. <risa> salud. Estás, ok. Dice Lucina Juárez, dice, hola Sebas, saludos y salud. Oh, todos no, nos dicen salud, pues salud también, ahora sí ya le toma porque no, no me va a, <risa> salud, a mala suerte a mi amiga Lucina a ver, síguele, síguele a ver, es que no traigo mis lentes, pero bueno aquí Andrés Cerón, saludos a amiga Erika Rivero y al amigo Sebastián Orozco Andrea Huerta, muy buen trabajo, Zaire a ah, la que te decía, gracias uh -huh. por la mención la vamos a invitar, eh. ay sí, ya estás invitada, eh nada más tú me dices cuándo la próxima semana nos está viendo aquí mi amiga Oliva Jiménez que ella, ella, la verdad es que digo, a todos tienen un gran cariño, Oliva Jiménez tengo un gran aprecio a su familia su papá fue presidente auxiliar de Santa María Chonacatepec uh -huh. hace bastantes años eh, cuando, bueno, hace muchos años y le agarré mucho cariño a, a a su familia, siempre abriendo las puertas como la gente de Chonacatepec y le mando un saludo aquí a Olivia que nos está viendo Ok, este Armando Sombrero Sombrerero dice: Te mando un abrazo, Sebas. Como siempre, destaca tu excelente labor. Eh, Grecia Vega también te está viendo. Ajá. Ah, Jorge Eduardo, ¿no? Ese fue el que leíste. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Es que como que tenemos diferentes, uh -huh. ¿eh? ¿eh? Juan Manuel Rosa Cepeda, Rubén Martínez, Ricardo Montero nos está viendo. Dice: Estuvo increíble el evento, Sebas. Gracias. dice gracias a ti nuevamente estamos reviviendo al PRI, estamos contigo te apoyamos como siempre Rocío Tosqui, también hay que invitarla, es más te lo hubieras traído aquí para y hubiéramos brindado con, con la nueva secretaria, Artur Sánchez, excelente trabajo mi estimado Sebastián, Olivia Jiménez Rubén Martínez, excelente trabajo presidente, felicidades, gracias. un cordial saludo Silvia Ortega Ah, Rocío ya nos está comentando. Saludos a los dos, Erika Hermosa y Presidente Sebas. Gracias. Eh, dice, arriba el PRI con Sebastián. Eh, dice, Infinito Blogs Puebla. Eh, Nancy Orozco vuelve a comentar, dice, como la ve, Fénix, resurgiendo para ser más grandes. Enrique Morales, saludos mi estimado Sebastián, un abrazo. Saludos, dice, ah, este, Ur de Loya. Este, ¿quién, cuál, cuál de los de Loya es? es primo de Memo ah ya, dice ¿qué opinan de oh, la bueno. falta? ajá, ah ya, dice ¿qué opinan de la falta de congruencia de Alito Moreno y la declaración de una posible coalición con Morena? dice, es, es, ahí vamos para las preguntas, ya te me adelantaste dice, gente tan impresentable y que la sociedad aborrece no puede seguir dirigiendo lo poco que queda del PRI siguen sin entender yo tengo ahí otra observación, eh. O sea, bueno, ahorita, ahorita te, te, lo, te lo comento y a ver qué dice. Sebas que es el más importante. Oye, aprovecho, mandarle un saludo aquí a mi amigo Urbano y decirles que bueno, él prepara una, una cochinita muy rica. Urbano muy, muy rica. Ahí luego Urbano, échate el comercial después para wow. este, Porque muy rica, muy rica. ¿Por qué? ¿Pero por, ¿por qué la prepara? ¿Tiene la vende, que pues, vende, Vende, vende. ¡Ah, la vende! Ay, una vez, si lo estás viendo, véntate el comercial. Este, sí, broma. ¿no? Oye, oye, para muchos que están viendo lo de su claro. noche mexicana, que mañana me toca a mí hacer arroz con leche y pastel de lote. Nunca... Sí, nunca? Encarga carga, cochinita. <risa> bueno. Nunca lo he hecho. Entonces mañana... El pastel de lote. No, nunca. Ah, delicioso. Ay, sí, lo sé, pero pues mañana yo ya vi un tutorial y ahí me lo voy a echar. <risa> a ver qué tal... Dice, ay, Andrés Cerón, dice, ajá, bueno, ya lo ves, dice, dice, saludos amiga Erika, ajá y amigo Sebastián, Alejandro Huerta, García, José Luis Bonilla, Sherman López, Andrea Huerta, dice, muy buen trabajo. Eh, Zaira, ajá, bueno, eso ya, tú ya lo habías uh -huh. leído. Es que como que te me adelantaste varios, ¿no? A Zaira ya, eh. Eh, ya sabes, Aira, la próxima semana vas a estar aquí, ¿eh? Ni modo, ya, ¿para qué? ¿Para qué andas alzando la mano? Dice José Luis Castillo, dice, también te manda saludos, la profesora Landeros, eh, eh, Ol, eh, Oliveiro Carbenet, eh, España, nos está viendo, órale, Maru Alonso, eh, Juan Manuel Rosas, dice, saludos, mi estimado Sebastián. Saludos. Eh, y también me manda a mí este saludos, gracias. Olivia Jiménez, un abrazo también para ti, te aprecio mucho. Armando Lobato, eh, Maru Alonso también te manda saludos y dice, te felicito Sebastián, siempre trabajando. Ok, bueno, gracias. Ur, pues tú como tú ya lo decías, dices, a ver, que, ¿qué opinan acerca de, pues, de Alito? A ver... Yo tengo una opinión, pero bueno, esa es la menos importante, ¿verdad? La diga, diga, diga. A ver, la digo, la digo, la digo, es que, a, a, a ver, hablando como, como una estrategia, como una estrategia política, pues se me hizo muy, muy, muy inteligente, muy avesado, ¿no? Dicen que no hay una, eh, un acuerdo con Morena, híjole, pues está como raro, o sea, tapar el sol con un dedo es muy complicado, yo creo, yo creo, yo, yo, yo creo que sí hubo un arreglo con Morena de decir, a ver, ¿no? Ya lo vamos a esta propuesta para desaforarlo, no vamos para atrás, tototun ¿A qué voy? Al, eh, eh, muchos dicen es que Alito no es el PRI. También es cierto, eh. O sea, Alito no es el PRI, sin embargo, bueno, pues es el que lidera al PRI ahorita. Y eh, este, este cambio en el ajedrez, se me hace, o sea, más allá de que se estuvo bien, estuvo mal, y los acuerdos y las promesas, o sea, políticamente hablando, se me hace una estrategia muy buena, muy fría. ¿Por qué? Pues porque con Morena, uno pudiera tener hasta más, el PRI pudiera tener eh, eh, más afinidades que con el PAN, la verdad, o sea, de entrada. Número uno. Dos, pues eh, Morena es el partido en el poder, tiene todos los gobernadores, tiene eh, eh, la preferencia electoral, y si hace una alianza con el PRI, pues hasta saldría fa favorecido el PRI. Y con el PAN, fíjate que, que cuando dan a conocer esto, eh, eh, eh, Marco Cortés no sabe cómo responder, o sea, no, se queda como pasmado, y, y bueno, hoy, me parece que hoy salieron a, algunas... este eh, de alguna publicidad en medios nacionales diciendo por favor reflexión el pri recuerden nuestra alianza o sea uh -huh. o sea unas posturas como muy tristes como de que ay sí tienen razón va a decir alito tienen razón o sea no se ha de haber costado una verdadera fortuna poner estos este estos este, este pues, publicaciones eh, invitando a la reflexión no yo creo que en este esquema todo puede pasar eh, eh, era impensable el PRI y el PAN, era impensable y bueno, se caminó, creo que dieron cierto avance, no, no se aprobó la, la reforma energética, en fin, dio resultados y ahorita pues, se encuentran en un bache. Yo creo que es esta cañón. Ay, mira, yo ya me estoy extendiendo. Yo no <risa> importa, no importa. Sebastián. No, está bien, está bien. No, no, mira, ya sea. A ver, no, tú. tú. tú la que está informada también. No, no, no, pero lo importante que es. Escucho, escucho. No, mira. A ver, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, yo se lo pregunté, por ejemplo, a Néstor, que es el, el líder del partido estatal, y él comentó. Por el momento considero, no, que la alianza sigue, pero pues la alianza con el pan, pues vamos a ver, y pues quién sabe, pudiera ser con morena, o sea, no lo sabemos, a ver, dejó como la puerta abierta, a ver, yo te lo pregunto a ti, tú que la tienes más complicada, porque aquí en el territorio, eh, en, el, en el centro del de estado, pues las preferencias son panistas, aquí hay mucho azul, y la zona conurbada, pues, están gobernadas por azules. Entonces, ahí la tienes más complicada, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas al respecto, Sebastián? Mira, es correcto. Lo que dijo mi presidente en esto tiene toda la razón. Hay una buena relación en este momento, la, en, en la alianza, eh, y, y todos los que estamos en política sabemos que esto... Todo puede pasar y cambia de un minuto a otro minuto, ¿sí? Las decisiones se toman a nivel nacional... Eh, y bueno, ahí no, no podemos eh, opinar nosotros, ¿sí? Lo que sí puedo hacer como dirigente municipal es ponerme a trabajar en lo que tengo que hacer. Eso sí es lo que puedo hacer, ¿no? Si lo que diga un dirigente municipal, digo, yo soy uno de los 217, ¿no? Eh, eso, eso también hay que ser muy muy realista, ¿no? En, en no pero es el más importante. No, no, no, no, no, por eso, por eso no te digo, a mí, a mí lo que me lo que me compete es ponerme a trabajar. Ponerme a trabajar en lo que te digo, a ver, rescatar la militancia, los que se fueron, los que están acá, los que están sentidos, resentidos, y ponerme a trabajar para incrementar mi, mi militancia, ¿sí? Porque como tú también lo dijiste, bueno, ¿para qué hago todo esto? Bueno, pues para que vean que somos diferentes, para empezar, ¿no? Para que vean que todos los secretarios somos diferentes, que nuestra idea de trabajar es diferente, nuestro plan de trabajo es diferente, lo que pasó, pues ya pasó, y, y la ciudadanía serán los que analizan, los que analicen después cómo se comportaron eso, cómo se comportaron, independientemente, yo respeto que la mayoría son azules, como dices, o que son pares, lo respeto, sí pero también, también vemos los resultados que han ido subiendo y bajando en diferentes elecciones, y todo puede pasar, entonces lo que me, insisto, a mí me, me compete es ponerme a trabajar en que mis números... Simplemente y que le demos un, una buena atención a la militancia y a los poblanos Eso es lo que a mí me compete uh -huh. como presidente. ¿Tienes alguna meta numérica? Es decir, ahorita, ¿cuántos son, cuántos priistas eh, capitalinos son y cuánto sería eh, la, la, la cuota que tú quisieras alcanzar para el 24? Sí, mira, por ejemplo, hablamos de los resultados. Partimos del resultado real que ahí está: ¿no? 54 mil votos que muchos votaron, sí, muchos periodistas votaron por el PRI, 54 mil votos, pero muchos periodistas que como esto de la alianza se confundieron y demás, y sí, votaron por por este, por este el PAN o tacharon el PAN porque sabían que era, era una alianza, ¿no? Y eso me lo he encontrado en, con muchos amigos, ¿no? Pues ¿sí, es que, oye, era PAN, no, no, sí, pero tenías que tachar el rojo, no tenías que... Pero bueno, ya pasó y ahora mi meta es, obviamente, es ese número duplicarlo, ¿no? Para empezar, es duplicar ese, esos 54 mil votos que, que sacamos en la última elección. Para empezar, y bueno, ahí eh, mi otra meta es crear nuevos cuadros, que es lo que le hace falta al partido. Cuadros nuevos, caras nuevas. Hay muchos jóvenes que están interesados en la política. Cuando dicen que los, a los jóvenes les vale la política, no es cierto. No. Claro que no, están bien empapados. ¿eh? Me pongo a platicar de repente y a debatir con muchos jóvenes no, hombre, duros y, y órale entonces, sí, esa es la idea de bueno por eso vamos a ir a las universidades por eso vamos a tener esa, a seguir teniendo esas charlas eh, con, con grupos de estudiantes te decía yo que vamos a abrir el ring político, también, eh, que está yo esperando en este momento, va okay. a haber un día al mes, donde ya mandamos a hacer un ring chiquito donde se va a subir a lo mejor si tú quieres, Erika te subes al ring con Mario Millán órale, debatan la idea, aquí está y, y oh, con, órale, qué con, padre. con la cabeza este... Sí sin faltarnos el respeto, sin golpes, pero con la cabeza vamos a debatir ideas. Uh -huh. Entonces, un día vamos a invitar a una universidad, luego a la otra, y a, al este, presidente de la Asociación de Jóvenes aquí del, y de los que nos quieran aceptar la invitación, y, y vamos a hacer esos debates que son realmente interesantes. Por eso, insisto, ahí es donde nos tenemos que ocupar nosotros, en, en trabajar con, con los jóvenes, con la ciudadanía, que traen nuevas eh, ideas ¿no? y que quieren claro. obviamente un mejor estado, una mejor ciudad entonces con ellos vamos a trabajar, independientemente de las decisiones que los tomen aquellos eh, que tengan que tomarlas, porque nosotros no las tomamos, entonces claro. lo que a mí me compete es pues, trabajar, y ahí voy a seguir trabajando uh -huh. hasta Perfecto. que digan ya no trabajes ya. no, que es hasta el 24, ahora <risa> no, 25 hasta el 25, me quieres cortar. ya, es que son ¿cuántos años? son, son tres. tres. Ajá. ah, ya, y bueno, obviamente pues, te pochito. va a tocar lo más importante por eso tengo que preparar ahorita todo, todo este tema, digo hemos estado en diferentes campañas, he visto los errores y he visto los aciertos, he criticado y he aplaudido a uh -huh. eh, algunos dirigentes, y bueno, pues es momento de, de no repetir los errores, al contrario. ¿no? Eh, hacer, ¿Cuáles errores podrían, o sea, que tú ya detectaste y mira, claro, uno, dices uno muy sencillo, no quiero. Que de repente hay algunos coordinadores de campañas, algunos estrategas, algunos presidentes, que llegan y se creen su verdad absoluta, y dicen, se hace esto porque se hace esto, porque yo lo digo, yo soy el coordinador de campaña. ¿Y qué es lo que pasa? Uh -huh. Pues que no es cierto, ¿no? Los que estamos ahí abajo, a ras de lona, nos damos cuenta que es otra situación. Y por más que le decimos al estratega, a quien nos manda, oiga, pero es que no, no, se hace esto porque en Harvard dice que es esto. Uh -huh. Y no, es un grave error. Entonces, ese error yo no lo quiero cometer, por eso... Me rodeo de, de gente que ha participado en campañas donde dice Sebastián, esto sí sirve, esto no sirve, esto servía, pero ahorita ya no, ya no nos sirve, ya son claro. otros tiempos, ya no es el PRI de hace años, ¿no? O el PRI que estaba en el poder, ahora tenemos que hacer otra, otras cosas. Entonces, ese es un grave error y no lo quiero cometer. Claro. Por eso cuando, pues digo, tú, tú, ti, tú, ti, tú te, yo quiero escuchar y, y caminar con, con, los, con las mejores ideas y los mejores... Eh, planteamientos para trabajar uh -huh. porque si yo llego y se va a hacer lo que yo diga pues estoy mal, para empezar, en manera de ver creo que voy a estar mal ¿no? entonces uh -huh. mejor me rodeo de, de personas, tomamos entre todos los secretarios eh, las mejores decisiones para llevarlas a cabo uh -huh. ¿no? de acuerdo, oye ¿qué opinas de que, de los adelantados? o sea, en el sentido de que muchos, por ejemplo en Acción Nacional pues ya levantaron la mano para la alcaldía o sea, quieren, están interesados, ya lo dijo Osvaldo Jiménez, ya dijo, yo quiero, eh, eh, Mario Riestra también dijo, yo quiero, este, eh, eh, Eduardo Alcántara también dijo, yo quiero, etcétera. Y por el PRI como que nadie dice nada. ¿Esto por qué? Está raro, ¿no? Pues no está raro, danos unos días y ya verás. <risa> ¡Ah! ¡Danos unos días! ¡Ah, pues sí, No, pero hay muchas personas, ya habíamos platicado, o sea, hay muchas personas que pueden, este. Y tienen toda la, la experiencia para ser presidentes, ser alcaldes, ¿no? Y, y, y te preguntan quién quiere ser, pues si a ti te preguntan quién quieres ser, pues no creo que digas no quiero ser presidenta municipal, ¿no? No, no, no. no quisieras? ¡No, ¡No qué horror! ¿Qué Ay, no, ¡Ah, qué salto! Ah, ¡Ay, no, qué tanto, ¡Ay, no, no, no, Dios me diga! Así estoy tranquila, ¿no? No, no, lo que pasa es que también, hay, hay, ahí va, ahora sí que él revire. también hay que ser muy conscientes sí, claro. de tus capacidades, sí. o sea, administrar una ciudad... O sea, tienes que tener conocimientos para eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso y luego nos va como nos va con los alcaldes que hemos tenido, ¿no? Y mira que no, eh, espantoso. El pasado no. que ya ni hablemos de eso. Pero... No, no, es horrible. Bueno, entonces, este, por eso te digo que no creo que cualquiera, pues todo el mundo quiere, pero a ver, ¿quién realmente puede y tiene la capacidad? Tan, pues No deben de ser tantos, ¿no? Por eso digo como que. Para nombres, que la mano y calma, ¿no? Ya verás, ya, ya los habías mencionado, hay, hay personas que ya lo, personas desde, del partido que ya han hecho mención, pero no lo han externado tan no, efusivamente, ¿no? No sé quién, no sé, te lo juro, no, no, no, no no sé quién. No, hay, hay, hay algunos este, periodistas que, que ya lo, lo, lo han externado, lo han manejado en algunos medios también, no. ¿A la alcaldía de Puebla? Claro. ¿Quién? El mismo Néstor lo, lo ha manejado, ¿no? Néstor El, lo han manejado para la gubernatura. También a la alcaldía. Ah, bueno, ok. A, también a Pepe Chedraui. Ajá. También, este... Bueno, ya mejor la Pepe Chedraui, ajá. Mm. ¿Quién más? Ahí la dejamos. para ah, cómo Para otra, otra, Para que venga con los secretarios, las secretarias. Si me lo permites, te traigo las secretarias. No nada más Orale. a Zaire, sino que venga Chillo que venga este, Sandy, que venga... Este, Magnolia, que vengan todos. Ajá, ajá. ¿no? Rocío, ¿no? Sí, que es, claro. Bueno, o sea, dentro de las jerarquías es la más importante claro. como secretaria general, ¿no? Claro, por eso es, es... Y ella, la verdad, insisto, yo he trabajado con ella, o la, con la conocí en muchas batallas, fuimos compañeros de muchas campañas. Luego, eh, en el comité que te decía yo, que donde formamos parte, yo como secretario, bueno, ella, perdón, como vinculación eh, con la sociedad civil y, y otras tareas que tiene en el comité, y en mi caso fui secretario de organización, trabajamos juntos. Pero ahora que trabajo con ella, me sorprende la dedicación y el compromiso que tiene, y cómo tiene eh, eh, el apapacho de la gente, ¿no? Uh -huh. Eso me sorprende y me da mucho gusto, por eso creo que para mí se me facilita eh, uh -huh. el trabajar, se me facilita. Sabemos que, que es un gran reto, porque dicen, el PRI en las encuestas está hasta abajo, el PRI ya está muerto, el PRI, miles de uh -huh. cosas del PRI negativas, pero no es cierto... Tú ahorita lo dijiste, bueno, el PRI no es una persona ni dos, el PRI es la gente, y está la gente, ¿no? Que está apagada, que no No, y ahorita que, que, que está cobrando como más fuerza, porque bueno, o sea, muchos dirán, ay Alito, lo podrán criticar, pero pues yo ahorita Alito lo veo súper fuerte. Velo. Ahí sigue. Y, no, no, no nada más ahí sigue. Ahí sigue dando ya más. recuperó, no, ya está, pero se reúne, va, viene, y entonces, o sea. Ya se le ve otra vez empoderado, fíjate lo que son es las cosas. Es político en toda la extensión de la palabra. Sí, digo, no, fíjate nada más lo que es la cuestión de solo unas cuantas semanas, ¿no? Hace unas semanas estaba en Europa quejándose de la persecución política y ahora pues está aquí, ¿no? Y tomando las riendas del partido y dices, ¡guau! Wow, lo que uno puede ver, a ver... Precisamente tocaste un tema en cuanto a que. A ver, el PRI está muy abajo. Eh, Massive Coller sacó una encuesta esta semana, seguro ya la viste, sí. pues la publicamos todos. En donde dice principalmente que eh, eh, pues Morena va a la cabeza. Bueno, no es un secreto, ¿no? El PAN está con 27 puntos. MC MC con 7.6 y abajo de MC está el PRI con 5.3 y dicen cayó porque claro seguramente Alito, bueno es que, es que, bueno, yo no estoy defendiendo a Alito para nada, pero pues tampoco ya todo lo que pasa, ay Alito, o sea, no, el rayo, Alito, no, ya, espérense, ¿no? A ver. Oye, ¿y si era famoso, ahora lo hicieron más famoso? Ahora no, ya es súper famoso, claro, no, espérate, si no lo tumbaron, es si no lo tumbaron, aguas claro. porque, ¿no? ¿A poco no? Es correcto. Bueno. Y me dicen, es que esto y lo otro. Bueno, pues, si tuviera algún delito ya no estaría tranquilamente, ¿no? Este, donde, como bien dices, anda aquí, anda aquí haciendo labor y dando resultados en, en lo que él está haciendo, ¿no? Entonces. Entonces, bueno, pues, dirán, ¿cómo es posible? Eh, yo no sé, a mí no me pregunten, yo nada más estoy viendo y digo, ok, ¿no? Ya está súper empoderado. ¿Tú qué opinas de esta encuesta? En donde dicen que ya prácticamente el pri está en una cuarta posición porque ya lo rebasó mc bueno la respeto pero no la apruebo pero uh -huh. ¿por qué eh, no la apruebas? Eh, insisto pues eh, hay números que no, no puedo creer ahí no como eh, cuáles estos que está, eh, estos no los crees no, no. Pues no lo respeto pero no lo creo. tienes algún otros números tú ahora sí que tienes otros datos <risa> sí este te digo, lo respeto pero no no no los quedó. Este, no y, y bueno, insisto, y aunque fuera real, ya mira, ya supongamos que fuera real, es un momento. Tú bien sabes que son momentos, son momentos, son momentos. Todo, todo cambia. Todo cambia de un día para otro. En este caso, para el 24, falta todavía muchos meses. Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden pasar. Más de un año, digo, entonces. Este, ahí vamos a caminar, vamos okay. a trabajar. Todos, no solamente la capital, eh, el presidente Néstor está haciendo lo propio, eh, todos los presidentes en, en toda la república están haciendo lo propio, entonces ya veremos. ¿no? Uh -huh. ya veremos. De acuerdo, este, una de las cosas que a mí esta encuesta de Massive Coller como que digo, no lo creo, o sea, si de verdad yo no lo creo, uh -huh. es que, bueno, eh, está medido eh, Alejandro Armenta, el senador, como pues, el preferido dentro de Morena, ¿no? Del, tiene el más eh, alto índice de probabilidad de voto. Y seguido de él, abajito, por creo que 3, 4 puntos, Claudia Rivera. O sea, este número sí, no lo puedo creer por <risa> nada del mundo. O sea, yo estaba botado de la risa. Y digo, ajá, sí, ¿cómo? No. Bueno, pero bueno, por eso es lo, digo parte que de lo encuesta. respeto, pero no lo creo. No, este... este está completamente, <risa> es increíble, o sea, es risible, no, o sea, es, es un imposible, eso sí, ¿no? Pero bueno, este, esta es la, la, la encuesta que salió, y entonces, bueno, tú, repito, ¿tienes otros números? Ya te los compartiremos. Bueno. Dan, danos unos días. Bueno, yo, eh, lo, todos mis pendientes los estoy sí, anotando, sí, sí, sí, digo, sí, a sí, ver, sí. Sebas me prometió esto y esto y esto, esto, a ver. Y ya. mira que he cumpliendo, ¿eh? O sea, que. Ahí vas, sí, eh, aguanto, ahí, claro, vas, lo ahí vas, ahí vas, ahí vas. A ver, rápido, dice Yolanda Navarrete, dice, saludos, licenciado Sebas, un abrazo, Armando Lobato, saludos, presidente, eres un gran líder, reconozco el trabajo incansable que realizas, Luna La, eh, Lani, dice, saludos, Sebas, te manda aplausos con emojis, eh, Giselle Tolentino, un abrazo, Katy Conde también, dice, saludos y adelante, Kevin Guzmán, muchas felicidades, Sebastián, Mauro Nava, Rosano, saludos, y presente mi presidente, abrazote. Gracias. Ale Mija mi dice, el mejor presidente del PRI, siempre dando lo mejor, y Mariana Guzmán, felicidades, licenciado Sebastián. Oye, Gracias. oye, ni un golpeteo. Es que me he bien. No, ahora sí, eh, vas invicto, porque has venido y sí te han puesto una que Pero otra. ya viste que el amigo que dijo aquella vez... Este se confundió, ya le, le porque es que te dije voy a investigar quién es, uh -huh. y ya, ya, ya, ya supe quién era y cómo estuvo el asunto. Te estuviste era... toqueando, a ver quién me está. Claro, pues, oye, Ajá, ¿cómo? ¿Por qué, si me porto bien hacen esto? Ya, de acuerdo. Oye, a ver, yo te quiero preguntar otra cosa. Eh, pronto, eh, ya el Comité Directivo eh, eh, Municipal del PAN uh -huh. va a celebrar, bueno, su proceso interno. Vamos a ver cómo le va. Uh -huh. Este. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eh, a Jesús Saldívar, quien ha sido pues, presidente varias veces dentro de Acción Nacional? Estamos hablando del municipal. Eh, eh, ¿Te has sentado con él por aquello de las alianzas? Porque pues, es normal los encuentros, ¿no? Este, muchas veces ha estado Néstor platicando con Titi, etcétera, ¿Has hecho tú lo propio con, con Saldívar? ¿Y qué opinas que se quiera reelegir? Sí. La verdad que también es un, un político ya bastante, bastante bien formado. ¿no? Hay, que, hay que reconocer el liderazgo también que él tiene. ¿no? Eh, digo, en, en, de mi boca no vas a escuchar que hable mal de nadie. Y si, y si hablo es porque los conozco. Y, y es, un, es un buen líder eh, del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional. Y es muy respetable que, que se quiera eh, nuevamente eh, pues, participar ¿no? en estas tareas de, de Acción Nacional. Lo respeto, digo, es, ellos llevan su propio proceso, ellos ya, ya sabrán sus temas y, y ya la militancia pues, de, decidirá. ¿no? Eh, ahí yo no puedo opinar absolutamente nada, así como ellos no opinaron en, en nuestro proceso, fueron muy respetuosos, nada más diciendo el mejor de los éxitos y adelante, pues nos ponemos a trabajar cuando nos tengamos que poner a trabajar de la mano. Lo mismo le digo a, a Jesús, ¿no? nos tenemos que poner a trabajar. Oye, y... Eh, ¿coincides de que qué te parece si a lo mejor pudiera ser una alianza con Morena? ¿Tigo? <risa> no, mira, insisto, yo me voy a poner a trabajar en esto, ya ya, ya verán, enseñan, ay, que se hagan bolas en otro lado, es correcto, la decisión no es mía <risa> la decisión es de otras personas, pero bueno vamos a esperar el, el tiempo y los momentos y en lo que llegan esos tiempos, y esos momentos pues nos vamos a dedicar a trabajar en las causas que le importan a, a la ciudadanía, de acuerdo Ok, pues muchísimas gracias Sebastián Orozco, presidente del Comité Directivo Municipal, ya de manera no, oficial. Directivo Municipal, acuérdate que es el del PAN. El comité... Ajá, porque nosotros somos comité municipal. Ah, ya, ya el, no es directivo. Y directivo es... Que ah, el PAN, perdón. Ajá. Ah, entonces voy a corregir. Sí. El Comité Municipal del PRI porque luego los de Morena es ejecutivo es estatal, entonces cada quien sí, tiene sí. su ok, ok, entonces corrijo, el, el chiste es que es el, es el mero, mero, ¿no? el mero, mero del Comité Municipal del PRI. Es correcto. Pues muchas felicidades. Aquí, los meros, meros ya, pues son los PRIistas, sí. yo nomás hoy voy de pasito, no voy de pasito. yo como insisto, quiero ser muy muy este, muy claro en ese sentido, lo he hecho con los secretarios y lo he hecho con con los militantes, digo, yo uh -huh. en es, soy encargado ahorita de la tiendita, ¿no? Yo voy a entregar cuentas, voy a trabajar y hasta ahí ustedes van a darle continuidad. Eso es lo único. Hay, los meros meros son los militantes. Eso sí, yo siempre lo debo de decir y lo, lo he hecho siempre. ¿eh? De, en donde, desde donde estamos en la organización y bla, bla, bla, siempre digo, a ver, ustedes son los, los meros. Y eh. siempre les digo, el aplauso siempre es para ustedes, mi reconocimiento siempre es para ustedes. Porque en realidad, sin ellos... El PRI no sería. Eh, claro. Y ahora vamos a ser un PRI bastante fuerte ya lo verán. Denos unos meses. Denos unos meses. Vas ok, a ver. hoy eso sonó como amenaza. Órale. Vas a ver, unos meses. Perfecto. Eh. Ok. Eh, El Liceo Braulio Sayas nos está viendo. Ah, y dice: saludos, Erika, y a tu invitado. Reciban un fuerte abrazo desde Acatzingo Chingo. Gloria Ávila, Laura eh, Carvente. Elena Díaz, Eli Rivera también nos están viendo, muchas gracias por todos sus mensajes los leí todos, saliste invicto, Sebas, ahora sí, eh, así okay, ¿No? hay que tomar yeah. más Raquel. sí, okay, hay que brindar más <risa> seguido muchas gracias, de verdad, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales échate un clavado a los conjurados, pasa una excelente noche, besitos bye hola, soy César Rivera Secretario de Finanzas de PRI en Puebla Capital, me sumo a la campaña Más Hombres Menos Machos, para que las mujeres de mi familia y de mi comunidad vivan tranquilas. Hola.